Leito, ¿cómo andas? ¿Y venimos con uno acá? ¡Qué no, grande, ¿eh, papá! Tiene medio raleado el pique Le unos cuantos, coques Lindo este, eh Este lo pudiendo clavar ¡Vamos, ah, pues, vamos! Mirá que lindo peje. ¡No! ¡Qué buena calidad de pez! Oh. El piquito, No sé si tenemos copo Vamos a levantar igual. Tenemos, tenemos ver. copo Levantala así, a ver hermoso eh, la verdad no, no, no. 10 puntos, no, no, no. pegado a la costa 200 metros de la costa Increíble Muy bueno Lindo bichito. Bueno, bárbaro, seguimos Seguimos con otro más La verdad que una Una tarde reproductiva, muy lindo Muy lindo eh. Muy lindo pejerrey. Hermoso, lindo a ver, vamos, vamos ladito. Miren que transparente. Una belleza. Una belleza. Espectacular. Seguimos arriba. Movidito, apenas. Muy lindo está, eh. Bueno. Ahora venimos con otro pescadazo. Este es bueno, eh. pescadito, es está espectacular, herido, ¿no? la verdad sí, ¿Eh? que muy buenos, pescado, pescado, bueno, pescado, bueno, espectacular, se me fue uno, así que bueno, vamos a seguir probando. ¡Qué lindo! Mira qué lindo bichito, amigo. Muy bien, qué combativo que es, que es el rey de nuestro río, la verdad. dale, seguimos, no, y venimos con otro, oh, qué lindo peje, ese amigo. No, no tenemos que navegar nada. Y ya estamos en Increíble. ya Llegando el mediodía, pasando el mediodía. Ah, qué lindo Leo. ¿Eh? Hermoso, che. Todos parejitos de tamaño, ¿no? ¿Pare? Cajón allá. ¿Verdad? Ah, En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales de cachibatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Ensenada. Incluye carnada, ceba, desayuno, embarcación tracker de 6 metros 50, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215-66-9774, Facebook e Instagram Gustavo Tato Rosales.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 eh, la verdad que queda eh, cerrada en varios tramos, por lo que era cómoda para llevar Y en esta ocasión viene acompañado de un reel FX-3000 Es un reel de tres remanes, carretel metálico, manija de metal La verdad que es muy buena calidad Es un reel que le pueden usar en esta ocasión para el pesca O se lo sacan y lo usan para una pesca variada, eso no habría ningún problema Es un reel la verdad que... Excelente, excelente calidad De la marca Lexus este modelo, por ejemplo, en particular es una caña que se puede usar con grip rotativo Trae varias cantidades de pasadilos y de porte de chispos Lo bueno de este modelo, por ejemplo, es que viene cuando en los pasadilos Lo cual hace que el, el tramo superior no se encastre en el tramo inferior digamos. Algún modelo, por ejemplo, ya recontra, conocido en el tiempo, la sojón de Shimano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 Que es un pescado súper potente y hace poquito nos entraron varios modelos de la marca flonda en este caso acá tenemos la damara en 4 metros la damara entre 60 el modelo lake la verdad que son cañas de grafito que entraron en un precio promocional eh, no se la pierdan es una tanda que, que no sabemos allá si vamos a conseguir así que estaría muy bueno que aprovechen las, las ofertas saben que siempre abonando en efectivo van a tener un 15% de descuento traerle dos modelitos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 que es mismo sistema caña de tres tramos pero en fibra de vidrio la verdad es una caña súper liviana está muy buena para que quiere pescar de en laguna y quiere pescar de costa la verdad está muy buena porque es una caña de, en la es super liviana esta viene con terminación en corcho y goma Eva. pasadillos para multifilamento también y en este caso esta viene con tres punteras intercambiables que cosa ya saben que nuestros datos al pie de la pantalla nos pueden escribir o gozar Facebook, por email, eh, por Instagram, eh, tenemos varios medios de contacto. para copo, para copo, sí, sí, asegurale ese pescado, mirarle pescado, hoy está el pitife, hoy está, está, está bien, no, por no la duda, no, vamos vale, a asegurar la presa, teníamos, teníamos un día difícil, complicado, río super planchado, Ahora se activó el lanchadito de lanzamiento de arriba.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 Perfecto. Perfecto, vamos, seguimos, seguimos, seguimos. seguimos. Bueno, seguimos sumando. La cachivatín. Todo pescado muy parejo. Muy parejo, muy lindo. ¿Sí? Base, el tamaño, año pasado, muy lindo pecado. Bueno, seguimos sumando. Seguimos sumando. Vamos. Está el piquito. Bien del piquito ¿eh? Bien del piquito ¿tú? Primera eh, bolla. Primera bollita. Primera bollita. ¿Ah? Pero bueno, no importa. El pescado hay que asegurarlo. Sí, no. Hermoso pescado. Sí, no bueno, no seguimos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 bueno, y acá estamos amigos, los esperamos pronto, el día está mágico, todos los días vienen muy buenos. ¿Qué tal, gente del Pescador TV? Muchas gracias por seguirnos. Es un gusto tenerlo, estar nuevamente con ustedes. Y ahora se nos vino que la temporada del Pejerrey. Así que fíjense, todo lo nuevo que nosotros tenemos es el tema de carnadas: Ceba, aceite de pescado, harina de langostino. Fíjense esto. Y acá tenemos algo muy nuevo para la pesca del pejarrey, en ceba. Nosotros hemos trabajado y tenemos la ceba efervescente, en dos colores, el que le gusta claro y oscuro. La materia prima de todo esto es exactamente el mismo olor, es sensacional. Esto ya lo van a ver trabajar en el próximo programa. que Es una ceba, la tiramos a la o y es como esa vitamina que de, tiramos en el frasquito exactamente igual que hace un, una ebullición que realmente es extraordinaria como se, se abre vienen 10 saquitos como que fuesen saquitos de té cada saquito es más o menos de 5 centímetros de largo por 2 de ancho es bien maleable y lo que pueden hacer inclusive con esto si pescan de fondo lo ponen con una gomita agarrado del plomo o lo, lo, hace, lo ajustan con el hilo de atar la carnada y lo mismo pueden hacer en un puntero de pejarrey, o lo pueden hacer en una boya bigotera, acá en el río, esas boyas bigoteras ponen esto arriba, lo atan con una gomita, aquello, y realmente el resultado es extraordinario. Únicos en el país que tenemos esto, seba efervescente, la estamos desarrollando nosotros, 500 pesos sale esto, con 10 sobrecitos de seba. Lanzamiento, ok. Lo van a haber publicado en otros portales. Es en casi 800 pesos. Esto, oferta para ustedes del pescador TV: 500 pesos. Si alguien lo quiere por mayor, se lo vendemos. No tenemos ningún problema y se lo mandamos. Así que, no oh, chich Otra cosa que hemos incorporado: mojarrín, mojarrinito y mojarrón. Carnadas para la pesca del pejarrey. ¿A cuánto? 500 pesos también la bandeja de mojarra, 2, 4, 6, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 9 54 mojarras, depende del tamaño, pero salen todas lo mismo. Trajimos filé de sábalo, tenemos tripa de, de sábalo y tripa de pollo, pasta para la boi y carpa y para los amantes de boca, Mira, Gabriel Gabrielo Grisí, Somos únicos nosotros. Hasta esto hemos pensado. La pasta boquense, digamos. Esta sí es ganadora. ¿eh? No como estamos con el equipo que estábamos para abajo. Ayer San Lorenzo nos hizo torta. Estamos lagrimeando. Pero bueno, este, fíjense, hasta esto tenemos. Así que bueno, gente. Estas son las novedades del programa de esta semana. No se lo pierdan porque... Los precios que hemos tirado en ningún lado lo conseguirán.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 Gracias Vamos.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 la mejor carnada de zona norte en carnaz alfredo luis garcía 962 tigre mojarras seleccionadas por tamaño comunicate al teléfono whatsapp 11 43 32 97. hola amigos bueno como siempre queríamos mostrarles alguna novedad en este caso vamos a mostrarles unos sillones de la marca Scout, que ¿sí? están confeccionados en tela Oxford, muy muy reforzada. ¿sí? Este en este caso el, el azul con negro que es el más alto con el apoyo a cabeza. Tenemos uno más chiquito, más compacto. Lo interesante de esto es que toda la estructura es de aluminio. ¿sí? Un aluminio de muy buena calidad. Fíjate los dos modelos interesante de esto es que esto queda guardado en un bolso de este tamaño, ¿sí? Tenemos kilo kg para el modelo grande y 900 gramos para el chiquitito. Realmente es muy, muy liviano, muy cómodo para llevar, para llevarlo en una mochila, en el baúl de un auto chiquito, en la moto. Realmente excelente, de muy, muy buena calidad. Soportan hasta 90 kilos. Es una locura el tamaño que tienen, la calidad que tiene el producto. Así que bueno, como decimos siempre, por este producto o cualquier otro que tenemos en otro local, esperamos su consulta, hacemos envíos a todo el país, así que nos, vamos a estar, nos vemos en la próxima con más novedades.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 Acabamos con los primeros de la mañana, un pequeñín acá de sacó Andrés. Un pescadito chiquito se va al agua este. Ahí vamos a firmar la devolución Andrés. Bueno, muy bien. mejorando, vamos mejorando el tamaño, Dani. Vamos mejorando el tamaño. Acá tenemos peje. Dale, bárbaro. Seguimos. Bueno. Muy bien, Eduardo. Bueno, vamos arrancando la mañana. Están saliendo juveniles, chiquitos que llevan agua este.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 No es tan chiquito, ¿eh? Pesca de pejerreyes Con el guía Daniel Gasol Acá, Laguna de la Picasa Vamos, Dani, querido Bueno Acá tenemos Ese se un poquito más abajo el pico Unos 50, sí, más sí, o menos Sí, aproximadamente unos 50 Lo que anda muy bien Como terminación de línea Un bollín Con nudos corredizos Y un par de anzuelitos Para ir testeando la profundidad en Que se mueve el pejerrey Dale Muy bueno Dale, seguimos Seguimos Andrés está con pique ¿O no? No, no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 este es el tamaño más interesante, Che, Sí, ya se está arrimando el mediodía, está saliendo otra clase de pejerrey, muy, li muy lindo, muy gordito. Sí, perfecto. Muy bueno. Muy lindo, pique, hermoso pejerrey. 30 centímetros. Perfecto. Vamos a, vamos a lindo tamaño este Daniel, eh. Va mejorando, che. Va mejorando. Muy, va mejorando. muy, muy lindo pejerrey. Bárbaro. Bueno. Si visitas Laguna La Picasa, alojamiento La Morada de la localidad de San Gregorio.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 Salidas diarias en busca de dorados, surubíes, pacúes, patíes, bogas y toda la variada de río. Comunicate al teléfono 37 95 04 o visita el Instagram Darío Damil Pesca. Los grandes trofeos del Paraná te esperan junto a este experimentado guía de pesca. Bueno, acá estamos levantando uno que no hicimos ni tiempo a prender la filmadora, porque está, picó acá cerca de la lancha. Otro pajarre lindo de medida: 25, 28, 30, lo que se está dando hasta ahora. Así que, bueno, vamos bien. vamos a cuidado y al agua al agua perfecto bueno seguimos con los pequeñines por ahí para sacar un pescadito chico y bueno es lo que hay esto se va al agua ahí vamos y adelante bueno, acá seguimos peje chico, pero seguimos dándole, dale, dale, seguimos con los lindos pejes acá de la picasa, un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 Muy lindo pescado Espectacular Dani Dale Vamos a ir un rato más Espectacular Espectacular firmamos el pique De 10 De 10 Juan bueno, Andresito Bueno muy bueno Acá venimos Andresito Con otro Viene medio tranquila tarde Pero bueno, de a poco se va dando Pescargue de medida, lindo, gordito Vamos a seguir un rato más Bueno, festival de Dientudo, muchachos Terminando la jornada de pesca Fuimos atacados por un cardumen De Dientudo, así que bueno